un año y medio trabajando uh -huh. con todo el tema de los ODS. La verdad es que en este primer año y medio nos hemos concentrado sobre todo en la parte de diseñar la, la arquitectura, de cómo vamos a implementar la, la, la agenda en el país. En ese sentido, pues el primer granito fue la creación de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que es una comisión que va más allá del gobierno porque con, eh, contiene unas 40 instituciones, de las cuales hay del sector obviamente gobierno, hay de los gobiernos locales, está también la representación del sector privado, así como de las academias y de la, de la, de la sociedad civil también está sentada en, esa, en la mesa. Entonces ese fue el primer hito, ¿verdad? la creación de ella, ponerla a funcionar y a partir de ahí entonces ha surgido algunos productos importantes. La misión de la, de, la, de la comisión es tratar de alcanzar la Agenda 2030 a partir de la vinculación de, la, de los ODS con la Agenda de Planificación Nacional. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era producir algún documento, algún dato que nos, nos tirara la foto. ...en el momento actual de qué tan alineada estaba la agenda nacional... ...con la agenda de los ODS... ...y para eso realizamos un informe eh, RIA... ...por sus siglas en inglés o de eh, evaluación rápida integrada... ...que nos dijo que el 72% de los planteamientos de la agenda 2030... ...ya estaban incluidos en los planteamientos o metas... ...de nuestra estrategia nacional eh, de desarrollo... ...evidentemente ahí hay retos en algunos sectores más que en otros como el caso de medio ambiente, que su alineación es menor que en, que en los temas más sociales, económicos e institucionales. Luego de tener esa alineación, el siguiente paso fue entonces identificar si teníamos la capacidad de estadística para medir y monitorear constantemente todos los indicadores eh, que nos propone la agenda, que es uno de los retos más importantes, 230 indicadores, de los cuales en República Dominicana el 45% son indicadores que nunca se han medido y que no tenemos fuente de información para medirlos. El 36% sí lo podemos medir y ya tenemos datos sobre ello, y hacer, alrededor del 19% hay que hacer algunos cambios, algunas fuentes existentes para su, su medición. Ya una vez teniendo la, el nivel de alineación, teniendo la capacidad de medición, entonces sobre eso ejer, realizamos un ejercicio de priorización de problemas a nivel nacional para la Agenda 2030. Y con ese ejercicio de priorización se eligieron cinco temas que tenían la, la eh, capacidad de ser eh, eh, aceleradores o multiplicadores de beneficio social en el resto de la Agenda. Y estos fueron... Este, bajos niveles de pobreza multidimensional, eh, promover la competitividad y el, empleo, y el empleo decente, promover también iniciativas e, y, y propuestas de producción y consumo sostenible, Tratar de que la población sea una población resiliente ante el cambio climático y, y otros desastres naturales, dado que nuestro país está justo en la ruta de los huracanes, es uno de los temas más importantes. Y todo esto no puede eh, trabajarse sin una institucionalidad sólida e incluyente, que fue el quinto acelerador eh, seleccionado. Con esto elaboramos nuestro primer informe nacional voluntario y yo podría decir que y actualmente nos encontramos desarrollando ya hojas de ruta para la implementación de dos de los aceleradores, el de producción y consumo sostenible y el de pobreza multidimensional. El primer gran reto es pasar de la arquitectura a la acción. Es decir, ¿cómo hacemos ahora para que todo este ejercicio que desarrollamos de crear un comité, de hacer la, la medición de qué tan alineado estamos?, de identificar aceleradores, cómo hacer que esos aceleradores efectivamente aceleren el desarrollo sostenible a nivel nacional. Entonces ahí surgen los principales los principales retos. El primero es el financiamiento. La República Dominicana ha caído en lo que llamamos la trampa del. del, del la trampa del ingreso medio-alto, es decir, acabamos de pasar a ser un país de ingreso medio-alto y por lo tanto ya no tenemos acceso a mucha de la cooperación internacional que teníamos antes. Por lo tanto, en la agenda de desarrollo sostenible hay que alcanzarla con los fondos nacionales. Y Somos un país de una eh, presión tributaria bastante baja, de cerca del 14%, uno de los más bajos de la región, de forma que es un gran reto resolver estos problemas de desigualdad que tenemos con los fondos nacionales cuando los recursos fiscales que recibimos eh, son bajos. Entonces ahí necesitamos apoyo, mucho apoyo del sector privado y necesitamos también pues, apoyo de la cooperación internacional de alguna manera. Entonces el primer reto que yo identifico es el tema del, del financiamiento. Un segundo reto importante es cómo llevar la agenda eh, y cómo, cómo hacer que la agenda de los ODS se integre de verdad en la agenda nacional ya tenemos un 72% de alineación, pero eso quiere decir que hay un 28% no alineado. Entonces, una agenda como esta, que no trae recursos al Estado, Cómo yo convenzo a las autoridades políticas en principales de que cambien su plan de trabajo, su, su planificación, por una planificación distinta que no le trae recursos nuevos. De forma que hay que buscar cómo generar incentivos, cómo hacerles ver cuál es la ganancia que tienen como país de cambiar un poco, girar un poco su proceso de planificación a una planificación distinta que no le trae recursos adicionales como normalmente traen las agendas. Y un tercer eh, reto, solo por mencionar quizás eh, algunos de los retos importantes, es el tema del monitoreo que ya yo mencionaba, donde solamente el 40, donde hay un 45% de los indicadores que no tenemos la forma de, de, de medirlo. Entonces, si no podemos medir esos indicadores, no podemos gestionar políticas públicas eficaces sobre esos temas, porque no sabemos en qué lugar estamos ni cómo evoluciona si no tenemos cómo, eh, cómo medirlo. En el tema de, la, de, de llevar esto al principio de no dejar nadie atrás... También tenemos eh, eh, nuestro, nuestros inconvenientes, como es el tema de eh, la, la, la heterogeneidad o brechas que hay eh, de capacidad técnica y económica en los distintos municipios. Hay municipios que, son, que tienen bastante desarrollo eh, económico y bastante desarrollo técnico, sobre los cuales podemos tener una contraparte donde, donde, donde podemos producir agendas de desarrollo eh, interesantes. Pero por lo general esos son los municipios que tienen menos carencias. Entonces, en aquellos municipios donde hay más carencias, que es donde tenemos que llevar el desarrollo sostenible para no dejar nadie atrás, entonces nos encontramos que por tener muchas carencias como municipio, también la autoridad municipal es una autoridad municipal con carencias técnicas y económicas. Entonces, hay que crear las capacidades en esos lugares donde hay más pobreza y menos capacidad, crear esas capacidades técnicas para poder trabajar y el tema económico también, y luego implementar entonces la agenda y generar beneficios en, esas, en esos lugares eh, donde hay bastante más carencias duras y exclusiones duras del desarrollo, como son esos municipios más alejados, los que están en la frontera y en las costas más pobres del país.